Bienvenidos a mi canal, soy la sacerdotisa Raquel Yorca y en este canal desvelamos lo oculto. En esta ocasión voy a comenzar a publicar una serie de vídeos sobre plantas que curan. Hablaremos de algunas que ya son muy, muy, muy conocidas, pero que son necesarias si queremos tener una salud salud. Eh, sana por decirlo de alguna manera y voy a empezar con una planta muy muy importante para mí en una época de mi vida y para mi salud que para mí no voy a decir que me salvó, pero que sí que contribuyó a, a una recuperación importante de mi salud entonces pues vamos a ello vamos a hablar del calanchoe daigremontiana bueno, os tengo que decir que el calanchoe daigremontania es una planta originaria de Madagascar. Y estas plantas son totalmente resistentes, pero a las plagas, cualquier enfermedad... Eh, es una planta que crece en cualquier sitio. ¿vale? Y hay que vigilar que no, no tenga mucho riesgo, porque es una planta que ya os digo que sin agua... Sí, Es prolífera Bien Vamos a, a Decir también que en jardinería Está considerada como una mala hierba De hecho a mí me ha pasado Yo Tengo jardín en casa Y tenía calanchoes que habían salido pues, Por en medio de, de otras Plantas que tengo Y vino el jardinero Y cuando salgo después a pagarle al jardinero Me había arrancado Todos los calanchoes que en esos momentos me hacían falta porque estaba consumiéndolo, ¿vale? Eh, en jardinería es considerada una mala hierba de tra, tan prolífera que es, ¿no? Te infecta el jardín de, de calanchoe. Y bueno, pues se puede multiplicar, o sea, podemos crear otro, otro calanchoe con un esqueje o con la, la semilla que crece en la hoja, como ya, ya veremos. Bueno, como siempre voy a darle un vistazo a la chuleta, eh, ah, una cosa impor bueno, importante, un dato curioso. A esta planta eh, se le llama el cirujano sin bisturí o el médico casero. Y Goethe eh, usó mucho sus propiedades curativas. Eh, Goethe comía una cucharada de hojas de, de Calanchoet diaria, diario, eh, Para el rejuvenecimiento del cuerpo. Y es el mismo principio de la historia sobre las características curativas hay que apuntar que Goethe murió de un infarto agudo de miocardio a los 83 años de edad, cuando en ese siglo la esperanza de vida era muchísimo, muchísimo más corta. Yo no voy a dar aquí un, un tutorial de, de botánica, yo voy a ir a lo que interesa, que es las propiedades curativas de la planta. Y para poder mm, entender eh, mínimamente por qué cura esta planta, pues es necesario decir qué compuestos ¿no? o qué composición tiene el calanchoe. Bueno, pues el calo, la, la calanchoe, que también le llaman así, contiene los siguientes compuestos. Enzimas, deshidrogenasa málica, carboxilaxa oxálica, ácidos orgánicos, málico, acético, cítrico, y oxálico. Vitaminas incluyendo la C y P. Sales minerales. Polisacáridos, flavonoides, taninos, aluminio, hierro, magnesio, calcio, cobre, silicio, manganeso. Como veis, contiene muchísimos muchísimos compuestos que son muy necesarios en nuestra biología. Y voy también a, a pasar a detallaros eh, para qué es efectiva esta, esta planta o qué propiedades curativas tiene. Bueno, pues el calanchoeta y gremontiana es una planta muy efectiva para los daños celular, celulares y tumorales, reumatismo, inflamaciones, hipertensión, cólicos renales, diarreas, heridas profundas y gangrenadas infecciones, quemaduras acceso esquizofrenia crisis de pánico miedo es decir eh, lo más importante ¿vale? son los daños celulares y, y, tumular y tumorales perdón, para mí eh, esta planta ahora cuando termine de, de, de deciros, como os estoy diciendo, las, la composición, eh, las propiedades curativas, vamos a ver cómo hay que tomarla y luego hablamos de más cosas. Entonces, ¿cómo tomar el calanchoe? Lo podemos tomar crudo, podemos tam también tomarlo en jugo, en infusión o en tintura. Para, la, para tomarlo crudo, lavaremos las hojas y nos la, comer, la comeremos en ensalada, si la picamos y si lo metemos en la ensalada mejor, porque no está muy bueno, la verdad. Si queremos el jugo, pues licuamos las hojas y luego añadimos un poco de agua, un poco de zumo, de naranja o de limón a gusto y ya tenemos el jugo. La infusión, pues para hacer una infusión hay que secar las hojas del calanchoe, luego triturarlas y hervirlas. Y normalmente se utiliza una cucharada de hoja seca por vaso de agua. Y en tintura, yo lo que sí que os puedo aconsejar es que la, la busquéis en internet, que hay quien vende eh, un gran defensor de, del calancho de gremontiana, que es Josep Páñez, lo tiene a la venta. Y bueno, la dosis estándar sería 30 gramos de hoja fresca diarios en dos tomas, dependiendo del peso de la persona podríamos subir o bajar. 5 gramos de planta por kilo de peso en la persona es el máximo. Más sería tóxica, es decir, unos 300 gramos para una persona que pese 60 kilos aproximadamente. Eh, se puede hacer también una, cata, una cataplasma con ella, porque es una, como un guento, por ejemplo, es una planta muy... An, que combate mucho la inflamación, es antiinflamatoria, es antihemorrágica, es astringente y es cicatrizante. Pero no me voy a quedar solamente ahí. Ahora lo que os quiero hablar es de, de una de las propiedades para mí más importantes del calanchoe. El calanchoe lo que hace es que reduce a nada un tumor, sea benigno o sea maligno tiene esa grandísima propiedad que en este canal que precisamente es desvelando lo oculto, yo os quiero contar que nadie cuenta, que nadie dice que está porque no interesa, no interesa curar pacientes tumorales con una planta que es invasora, prolífera, que se multiplica como los panes y los peces y que la tenemos gratis Y en mi caso, cuando a mí me diagnosticaron un cáncer de, de tiroides eh, Empecé, bueno empecé no Como conocedora que soy porque me gusta, siempre me ha gustado Las propiedades medicinales de las plantas eh, Empecé a trabajar con el calanchoe Para ver si era verdad Yo sabía que era verdad porque creo en los testimonios de muchísima gente y en algunos médicos que te dicen, pero esto es entre tú y yo porque como la comunidad científica y mis colegas sepan que yo reconozco que el calanchoe elimina las células cancerígenas, vamos se nepa posible, entonces con la medicina hemos topado y los intereses entonces, pues empecé a ingerir calanchoe porque a la misma vez estaba ingiriendo el MMS de Andreas Kalker, el clorito de sodio, y él en su libro, Salud prohibida, recomienda que además de la toma de clorito de sodio del MMS, eh, tomes calanchoe. Y empecé a, a tomar la dosis que él recomendaba. Ni, ni, ni me pasé, ni me quedé corta. Y... Acababa de hacerme la medición ¿eh? o la, la ecografía que me midieron los, el tamaño de los tumores y a los seis meses le exigí a mi especialista que me hiciese otra ecografía. Me, me, vamos, si le decía la verdad no me lo iba a hacer, me tocó inventarme un cuento para, que, para lograr tener nuevas imágenes y nuevas mediciones a los seis meses de diagnosticado y medido cada tumor maligno que había en mis glándulas tiroides. Yo os puedo decir que el tamaño se redujo de los tumores en uno, 4 milímetros fue el que más se redujo, y el otro, 3. Bien, entonces, al igual, por supuesto el especialista dijo, ay, eso es que, bueno, la ecografía tiene un margen de error y tal, pues repítela. Vamos a verlo. Entonces la, la medición no fueron cuatro, fueron cinco. Pero está claro que se redujeron. Eh, con esto no os quiero vender el calancho. Eh. Simplemente os estoy contando una experiencia personal ante una enfermedad que hoy en día es el, el terror de la, de la humanidad. Porque no sabemos si nos curan con la quimioterapia o, o nos están envenenando para una muerte más lenta y futura. Y son muchas cosas que hay que desvelar, ocultas, que ocultan los intereses farmacéuticos, sobre todo de las farmacéuticas, que les interesa vender o quimioterapia o cierta medicación, y no le interesa una población sana, una población que se pueda llegar a curar. Una... Ya no vamos a hablar de, de los tumores, ¿no? Del... ¿Qué cura el calanchoe sino de una inflamación? No tener que tomarte un fármaco que te está destrozando el estómago, el sistema digestivo, y te tienes que tomar un protector de estómago. Ala. O otra pastilla más que, por cierto, acaban de prohibir el omeprazón, protector de estómago, después de que mucha gente lo ha tomado. Entonces, el calanchoe es una planta muy mmm, generosa, vamos a decir, que nos brinda generosamente sus propiedades para combatir algo tan importante como son los tumores benignos o malignos dentro de los malignos está comprobado que puede ser un carcinoma que puede ser un sarcoma, célula cancerígena se llame como se llame, se la come eh, si queréis alguno de vosotros probarlo, ahí está en la madre tierra, la madre, la madre tierra que es muy sabia, nos ha ofrecido como regalo el calanchoe. Y este es mi testimonio y por eso quería comenzar el primer vídeo de la serie que iré haciendo de plantas que curan al calanchoe. Os tengo que adelantar que el segundo vídeo es de otra planta que también jugó un papel importante en este proceso, que va a ser la Artemisia anua. Como siempre, despedirme de vosotros sin antes deciros que si habéis tenido alguna experiencia parecida a la mía, que esta planta tan generosa y tan poderosa que es el Calanchoe draichemontania, no el pinata, este, draichemontiana, cuesta pronunciarlo, eh, hacer el comentario, dejar el comentario aquí abajo, Dejar vuestro comentario o si tenéis alguna duda al respecto, yo intentaré contestarosla y compartir vuestras experiencias con esta planta en, haciendo un comentario. Lo de siempre, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para recibir la notificación de que se ha subido un vídeo nuevo y que procuréis que vuestra vida sea lo más sana posible, alejaros lo más posible de la química, a no ser que sea muy necesario y muy urgente, que como os he comentado, nuestro planeta es la mayor farmacia que hay a nuestra disposición, sin que nadie la disfrace con un nombre comercial farmacéutico. Sed muy felices y hasta el próximo vídeo.